GAIBIDE. Sistema para la identificación, medición y desarrollo de las competencias clave dentro de las organizaciones. En el medio plazo, muchas de las definiciones de los puestos actuales desaparecerán a favor de roles transversales como, por ejemplo, la capacidad de un ingeniero para vender lo que ha diseñado, la de un administrador para negociar con el cliente y la de un trabajador de mantenimiento para entender las consecuencias sociales y económicas de su trabajo. Ya hoy en día, los perfiles demandados son muy distintos a los de hace tan solo unos años e incluso están emergiendo nuevos perfiles profesionales conforme vamos avanzando en la alfabetización digital y tecnológica. Debemos facilitar la adaptación del trabajador ante los rápidos cambios del conocimiento y habilidades específicas y permitir el aprendizaje a lo largo de toda la vida. De una forma u otra, los cambios se están dando y la gestión empresarial individual de las competencias clave se ha convertido en algo fundamental. Pero, ¿cómo lo hacemos? Desde el plano empresarial, debemos identificar y gestionar aquellas competencias clave requeridas para garantizar la competitividad futura de la empresa y poder dar rápida respuesta a los retos que nos ofrece continuamente el entorno social y empresarial. Desde el punto de vista individual de las personas, tanto profesionales en activo como estudiantes o demandantes de empleo, en un entorno laboral de este tipo, aparte del conocimiento académico tradicional, debemos desarrollar competencias y habilidades que son requeridas en los diferentes puestos y entornos de trabajo. Estas competencias son principalmente de tipo personal y social y tienen que ver con la implicación en el trabajo, el trabajo en equipo, la orientación al cliente, la solución creativa de problemas, habilidades de comunicación, habilidades para manejar información y tecnología y autoestima, autoconfianza. Desde esta doble perspectiva, tanto la empresarial como la individual, está claro que las competencias clave deben ser gestionadas adecuadamente y para ello deben ser identificadas, medidas, estimuladas y desarrolladas. El sistema GaiBide apoya el despliegue y desarrollo de las competencias clave dentro de las organizaciones mediante la aplicación de una metodología y una plataforma para el diagnóstico y el desarrollo de las competencias clave de sus trabajadores. Una metodología con un proceso claramente definido y testado en muchos años de experiencia de Alecop en su modelo de alternancia estudio-trabajo y unas herramientas de gestión agrupadas bajo la plataforma GaiBide que facilitan el desarrollo de las organizaciones y sus personas para los nuevos retos empresariales. Identificar las competencias clave a desarrollar en la empresa. Definir los niveles de competencia de cada competencia clave. Definir los puestos de trabajo. Definir las competencias clave y su nivel por cada puesto de trabajo. Definir las personas a desarrollar las competencias clave. Definir las competencias clave a desarrollar en cada persona. Definir el nivel de competencia final de cada persona. Definir el nivel inicial personal, autoevaluación más heteroevaluación. Definir las actividades de formación de cada persona. Definir el proceso y los criterios de evaluación. Realizar la evaluación de las acciones formativas de cada persona. Realizar la autoevaluación. Realizar la heteroevaluación. De Definir las actividades de seguimiento de cada persona. Definir el periodo de cada seguimiento. Definir los informes de seguimiento para la empresa y para cada persona. Definir las actividades para estimular la cultura de gestión por competencias. Ejecutar actividades de estimulación para la organización. Plataforma GaiBide. Un conjunto de herramientas para la aplicación y gestión del proceso conectando a todos los agentes. Trabajadores, empresa y facilitadores. Gestor de formación, una herramienta para el desarrollo y gestión de actividades de información y formación identificadas en la evaluación personalizada de cada trabajador. Gestor de competencias, una herramienta para la identificación, diagnóstico, medición y evaluación de las competencias de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Gaivide.